Bueno, hola, hola, hola, hola, hola, amigos, amigas, amigues, compañeros, compañeras, compañeres. Eh, bueno, acá hoy, cuando estén viendo este video, eh, va a ser martes 3 de marzo del 2020. Eh, es eh, la clase número 21 que estamos tomando hoy desde el principio pero desde la clase 13 que estamos haciendo como un arranque bifásico un nuevo arranque eh, y que estamos reviviendo todo la idea de estas dos clases semanales es para que rápidamente puedan ir absorbiendo la astrología y puedan ir viendo cómo se va eh, desarrollando ese mapa natal en cada uno. Eh, bueno, hoy nos toca hablar de Júpiter. Ya en la clase anterior que la hicimos en vivo, hablamos algunas cositas generales de Júpiter. Eh, hoy vamos a hablar en profundidad. Y después vamos a ver dónde tiene ubicado eh, Júpiter eh, Axel Kicillof eh, Bueno eh, Sí les tengo que decir Que hoy sí se trampa y me fijé Antes de empezar donde está ubicado Júpiter de Axel Kicillof eh, No como la otra vez que de verdad no me acordaba Hoy sí <ríe> Sé dónde está ubicado Pero bueno Les pido que ahí en el chat Vayan haciendo sus apuestas A medida que yo voy diciéndoles eh, cada cosa que representa eh, que esté Júpiter en un determinado signo. Eh, cuando empecemos con los planetas en las casas, en cada casa, se van a dar cuenta de que esas pequeñas dudas que les quedaba o que les queda con ...con la carta de Axel kisilov ...que es la carta que estamos haciendo... ...o cuando decimos que tal líder... ...tiene Júpiter en tal signo... ...esas pequeñas dudas... ...que le pueden llegar a quedar... ...es porque está matizado... ...con la casa también... ...ahí se van a dar cuenta... ...cómo se va armando toda la astrología... ...pero bueno, no quiero adelantarme... ...les pido... ...que... ...le den like al video... ...me hacen un favor grande para que llegue a más personas el video es gratis, no les cuesta nada eh, eh, también que que le den eh, un que se suscriban si no están suscriptos me ayudan muchísimo, también es gratis y que le den clic a la campanita eh, cuando le dan clic a la campanita se les va a abrir un menú que dice todos, ninguno o personalizado. Eh, póngale a todos, así cada vez que subo un nuevo video les avisa y están al tanto de que voy a subir un video. Bueno, vamos entonces, ya habíamos hablado de esto en la clase anterior, pero vamos a repasarlo, que el principio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 Júpiter simboliza la madurez lograda por el éxito tras la lucha, el optimismo, la extraversión, los honores, la autoridad, la fe, la sabiduría, el confort, la riqueza, las personas afortunadas, el lujo, el juez, el maestro. Acuérdense que el símbolo de Júpiter es el centauro, o sea mitad hombre mitad caballo la razón sobre el, el instinto ¿sí? y con una flecha apuntando hacia arriba bien situado, armónico con, en sus aspectos con los otros planetas en una carta astral representa dignidad, sentido de la justicia y la piedad Afectividad bien desarrollada, ambición, generosidad, serenidad, equilibrio, eh, equilibrio psíquico, filantropía, simpatía, benevolencia, pacifismo. Mal situado o con aspectos inarmónicos. Se acuerdan que ya habíamos visto un poquitito de los aspectos. Los aspectos armónicos son eh, conjunción, sectil que es a 60 grados, y trigono, 120 grados. Y los aspectos desfavorables, por llamarlos de alguna manera, o inarmónicos, son la cuadratura, 90 grados, y la oposición, 180 grados. Bueno, mal situado, o sea, en un signo que no es afín, a él, o con aspectos inarmónicos, con otros planetas en una carta natal específica, lo puede hacer eh, megalómano, eh, ostentoso, eh, con amor por el juego, arrogante, orgulloso, hipócrita, eh, presuntuoso, eh, con muchas dudas, desleal, displicente, Escéptico, amor desmesurado por la comida, los sagitarianos eh, tenemos tendencia, por ese Júpiter, a engordar. Eh, tendencia al despilfarro, fanatismo, cólera, incapacidad para apreciar la vida. Júpiter, hablaba de Sagitario recién porque Júpiter es el planeta regente de Sagitario, ¿sí? Júpiter en la anatomía, que es lo último que estuve agregándole en la anterior clase que le hicimos en vivo, hablé de la anatomía de todos los planetas porque no lo habíamos hecho antes. Eh, Júpiter rige sobre la circulación de la sangre arterial, sobre el hígado, sobre los muslos, las caderas, eh, los pies, el oído derecho, la parte superior de la frente, el páncreas, glicógeno y tejidos grasos. ¿Sí? Júpiter, más allá de todo eso, representa la sociabilidad y, más, y va más allá de lo estrictamente personal.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 Por ejemplo, yo nací con Júpiter en, eh, en Libra. Todas las personas que nacieron dentro del año de mi nacimiento van a tener también Júpiter en Libra. Por eso está en la frontera, por eso le llamamos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 Entonces, vamos a empezar con Júpiter en Aries. Si cuando vos naciste o cuando nació Axel Kicillof, que es la carta que le estamos haciendo, Júpiter hubiera estado en Aries, le hubiera dado mucha iniciativa personal y valor, son personas fuertes que no se rinden fácilmente. Son entusiastas, optimistas, confiados y convencidos de sí mismos. Firmes en sus creencias. Miren quiénes nacieron con Júpiter en Aries. Rafael Correa, el expresidente de Ecuador. El Che Guevara. Michelle Bachelet, expresidenta de, de Chile. Y Francisco Franco, ex dictador de España o caudillo de España por gracia de Dios como se hacía llamar bueno Júpiter en Tauro enfocan la vida los, eh, los que tienen esta posición de Júpiter en Tauro enfocan la vida de una manera práctica son muy pragmáticos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 eh, Putin y Cristina Fernández de Kirchner bueno vamos a Júpiter en Géminis no encontré a ningún líder de Júpiter en Géminis así que si alguien conoce a alguna carta natal de algún líder que tenga Júpiter en Géminis me lo hacen saber si hubiera nacido con Júpiter en Géminis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 ...a la filosofía... ...al periodismo... ...después voy a indagar por ese lado... ...a ver... Eh, ...si encuentro a alguien... ...con esa posición de Júpiter... ...Júpiter en cáncer... ...si hubiera nacido con Júpiter... ...pasando por acá... ...por el signo de cáncer... ...son personas sensibles... ...cariñosas, protectoras... ...compasivas con los demás...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 esta posición de Júpiter en cáncer. Eva Perón, Ángela Merkel, Hugo Chávez, Mijail Gorbachev, Nelson Mandela, Emmanuel Macron, Jair Bolsonaro, todos ellos nacieron con Júpiter en cáncer. Júpiter en Leo. Júpiter pasando por este signo. Personas orgullosas y seguras de sí mismas, de creencias muy profundas, pueden llegar a expresarlas de una forma algo dramática o teatral, por supuesto, si está en Leo. Les voy a adelantar quién es el, el único líder político que encontré con Júpiter en Leo, Juan Domingo Perón, era teatral el viejo. Su crecimiento personal depende de la admiración y el reconocimiento por parte de los demás, que les aporta confianza en sí mismos. O sea, mejor explicado que Juan Domingo Perón tenía Júpiter en Leo, imposible. Júpiter en Virgo, que tampoco encontré a ningún líder con Júpiter en Virgo. Fíjense que... A Géminis y a Virgo los rige el mismo planeta, Mercurio. Y tiene que ver Mercurio con las comunicaciones. Debe venir por ese lado. Para las personas nacidas con Júpiter en Virgo, el sentido de la vida radica en ser útiles a los demás. Son serviciales, entregados y su crecimiento personal.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 yo nací con Júpiter en Libra. Eh, su sentido de la justicia está muy desarrollado. Es importante para ellos que en sus relaciones reine la armonía y puedan llegar a descuidar sus propios intereses a favor de los demás. Y pueden llegar a descuidar sus propios intereses a favor de los demás. Donald Trump, Bill Clinton y Lula da Silva nacieron con Júpiter en Libra. Y yo. <ríe> Júpiter en Escorpio. Con Júpiter en Escorpio hay una expansión de la transformación y de la energía vital. Son personas creativas, determinadas, pasionales, que buscan la relación entre sus creencias y la realidad. De sentimientos profundos y mente penetrante. Les atrae lo misterioso y lo oculto. Las experiencias intensas dan sentido a la vida de las personas que nacen con Júpiter en Escorpio. Como es el caso de Pepe Mujica y de Mauricio Macri. Júpiter en Sagitario.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 Y siente la necesidad de viajar para ampliar sus horizontes. Personas nacidas con Júpiter en Sagitario. Alberto Fernández, Evo Morales, Hillary Clinton, Dilma Rousseff. Júpiter en Capricornio. <coughs> Perdón, ¿eh? Si hubiera nacido con Júpiter acá, en el signo de Capricornio. Son personas perseverantes y trabajadoras que dedican gran cantidad de energía a perseguir sus objetivos. Valoran mucho el estatus y las relaciones concretas. Con un sentido muy desarrollado de lo práctico y poco influenciable por los sentimientos. Les gusta la autoridad y a y aspiran a puestos en los que poder ejercerla. Personas con Júpiter en Capricornio. Hitler y el Papa Francisco. Júpiter en Acuario. <coughs> Ay, discúlpenme la tos. Pero estoy saliendo de una alergia. Terrible por los cambios de temperatura.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 sintiéndose parte de un todo personas nacidas con júpiter en acuario néstor kirchner fidel castro sebastián piñera júpiter en piscis júpiter en piscis expande la sensibilidad de la persona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 Júpiter en Piscis será Augusto Pinochet y Raúl Alfonsín. Y con esto ya vimos Júpiter en todos los signos. Entonces, ¿qué le vamos a decir ahora a Axel que está desesperado, esperando que le digamos dónde está ubicado? No, mentira, ni sabe que estamos, pero... <risa> <ríe> Dónde está ubicado su eh, Júpiter a ver si hacen ahí las apuestas y van diciendo en el chat eh, este video está en estreno así que yo también voy a estar en el chat ahí con ustedes eh, y, y fogoñando para que hagan sus apuestas en qué signo podría llegar a estar yo hoy no voy a hacer ningún, no me voy a arriesgar a decir ningún signo porque ya sé en cuál signo está eh, les recuerdo hoy que están escuchando este video es martes 3 de marzo del 2020 la próxima clase es el jueves 5 de marzo los jueves veníamos haciendo la modalidad en vivo, pero por esta semana vamos a hacer un, eh, un estreno. Eh, yo ya los dejo grabados estos dos programas, el de hoy martes y el del jueves, eh, porque voy a estar de viaje. Igualmente, donde voy tengo wifi, así que voy a estar conectado al chat, ahí con ustedes, escuchando ambas clases. Eh, y después, ya para la siguiente semana, ya empezamos como hacemos siempre: una clase en estreno, una clase en vivo. Bueno, tan tan tan tan, ya hicieron sus apuestas. Vamos a ver dónde Axel Kissilov tiene su Júpiter. Muy bien a todos los que dijeron que Axel Kicillof tenía Júpiter en Sagitario. Muy, pero muy bien. Comparte Júpiter con Alberto Fernández, con Evo Morales, con Hillary Clinton, con Dilma Rousseff. Y dice que el crecimiento personal y el enfoque de la vida están relacionados con la comprensión de los temas espirituales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 Marte era Mercurio, Venus, Marte y ya vimos Júpiter en la carta de Axel Kicillof vamos cada vez desarrollando más estos son los aspectos que yo les decía los armoniosos son los azules los sinarmónicos son los rojos oposiciones y cuadraturas en rojo en verde o en, en verde los trígonos y en azul los eh, sectiles, que es a 60 grados. Bueno, por hoy terminamos la clase. Espero que les haya gustado. Espero que se, cada vez se interesen más por la astrología. Que esto, esta base que yo le doy, este cimiento que yo les ayudo a construir en ustedes, es para que ustedes sigan construyendo las paredes, no se queden únicamente con esta información, empiecen a leer, a buscar, a averiguar, a indagar, eh, la astrología, eh, la mejor manera de estudiarla es a través de frases claves para cada planeta, para cada signo, para cada casa, para cada eh, aspecto entre planetas. Y, y después mucha lectura. Porque es tanto que no se puede estudiar todo de memoria. Eh, así que nada. Ojalá les esté sembrando la semilla del amor por lo astrológico, que es maravilloso. Eh, bueno, nos volvemos a encontrar este jueves, 5 de marzo, a las 22 horas, como siempre, pero esta vez en modo estreno, yo en el chat, ustedes ahí, también en el chat, y escuchando el video. Gracias por haberme acompañado, gracias por estar siempre ahí, eh, gracias a todos, a todas, a todes, les mando un abrazo muy grande. Chao.